Somos el 57,14% de esta historia. En ONIAD rompemos los esquemas. ¿Sabes que en España la presencia de las mujeres profesionales en las empresas tecnológicas es de un 37,4%? Nuestra historia no va de discriminación positiva. Es sinónimo de talento, de implicación, actitud, pasión y conocimiento. Un día llegamos a luchar, a demostrar en las mismas condiciones que los demás y resultamos vencedoras en nuestros puestos. En ONIAD apostamos por las experiencias exitosas y grandes dosis de ilusión. Construimos un equipo sólido basado en buenas personas y profesionales. Recibimos igualdad salarial, las mismas críticas constructivas, nos apoyan con la misma fuerza. Nuestras opiniones se escuchan con el mismo interés que se escuchan las de ellos, nuestros compañeros. Compañeros que nos apoyan, nos respetan, nos ayudan a crecer y aprenden de nosotras. Somos el 57,14% y esto no acaba aquí.